Basta querida, basta. Mirtha Legrand cayó a Esmeralda Mitre en vivo durante su programa. Esmeralda Mitre no tiene filtros y suele decir todo lo que piensa o siente. En su paso por la mesaza de Mirtha Legrand, la actriz no se achicó y terminó teniendo un filoso cruce con la conductora. Se podría decir que Esmeralda le robó cierto protagonismo a la conductora, cosa que ella no pudo perdonar y marcó su terreno de una manera sorpresiva. A lo largo de la noche, la participante del Bailando discutió, en principio, con Horacio Rodríguez Larreta. Ay Esmeralda son todos reproches para todo el mundo. Basta querida, basta. Soltó la chiqui, luego de la larga y dura opinión de Mitre sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud y su reproche a la reta. Luego, la bailarina le reprochó a la reta que le soltaron la mano a su ex marido, lo Pérfido. Mientras explicaba el porqué, cosa que Legrand permitió de mala gana. Se escuchaba a la presentadora suspirar y acotar frases como ay, Dios mío oh me va a volver loca esta chica. Y cuando hubo un huequito le interrumpió y pidió cortar el tema. ¿Por qué dijiste que cortemos el tema? Disparó a Esmeralda. Porque ya era muy largo Ed, respondió la diva y agregó irritada, cuando se pone aburrido y no se la corta hay que terminar con el tema. Ay, qué difícil hablar con vos Esmeralda. Todo te cae mal. En otro momento. La santa fecita le refregó en la cara a la intérprete que no era conocida hasta aparecer en So Famosa Famoso o conocida soy hace mucho. No me gusta la palabra famosa, en todo caso no seré popular, se defendió Mitre. Mira los tensos momentos acá.